Juan Diego Vázquez, diputado, buenos días. Buenos días, a... buenos días, ¿Cómo están? ¿Me no escucha? ¿Tiene el micrófono cerrado, será? Es por acá. No lo estamos escuchando. Buenos días, ahora sí me escucha. Ahora sí, ahora, ahora, sí. Sí, ahora sí. perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Bien yo bienvenido. Que, yo pensaba que no lo íbamos a ver por acá ahora no? en este ¿Cómo no? En Panamá en directo, si él es de casa. <risa> donde estén, a donde vayan, cuando pueda. Cuando Ajá. puedan ustedes, cuando me inviten también, no no sé, depende ya. Y parte siempre. Yo creo que, yo creo que, por, por, porque no tenía, yo tenía seis meses, un año que no iba a la otra emisora, fue que tuvieron que cambiar. Yo pienso. Me <risa> Tuvimos que mudar. <risa> Oígame, diputado, eh, casualmente, no sé si fue ayer u hoy, que la prensa publica una nota, y ahí donde me citan. En cuanto a lo que pareciera, se está dando una estrategia por parte del presidente, el recién estrenado presidente de la Asamblea, el diputado Cristiano Adámez. Eh, podría decir que como estrategia buena, interesante, eh, se ha reunido con la Cámara de Comercio, creo que con el CUNEP, se ha reunido con distintos sectores de la sociedad, y todo muy tirando puentes, puentes de comunicación, con distintos sectores de la sociedad organizada, lo cual está, eso está bien. Pero yo le decía a la periodista de la prensa que usual, eso ocurre casi todos los años cuando hay un nuevo presidente, sí, me voy a reunir con este, con el que. Pero después, cuando pasa un par de meses, se olvidan de todos esos puentes de comunicación que han tirado y comienzan a ejecutar una agenda que no precisamente es la más deseada. Y Podríamos, o ¿Podríamos imaginarnos que va a ser así o será algo diferente esta gestión del diputado Adames como presidente, en opinión de Juan Diego Vázquez como diputado? Bueno, antes de, de responderle, profesor, buenos días a ustedes nuevamente y a los que nos están escuchando. Yo siempre antes de responder estas preguntas, porque... Siempre hay personas que le buscan la quinta pata al gato. Yo aclaro que yo estoy aquí invitado para hablar de diversos temas y no como relacionante público ni de la Asamblea ni del presidente de la Asamblea. Pero usted me ha hecho una pregunta y yo siempre que me hacen una pregunta en un programa de radio, usted en la calle o quien sea, me siento obligado a responder con lo que pienso yo que es la verdad o por lo menos con mi opinión. Y en efecto, yo creo que el presidente de la Asamblea está acertando con estas reuniones de Tender Puentes y lo ha hecho con todos los sectores no solamente con la empresa privada, sino con los sectores trabajadores, con el sector obrero, con el sector de la academia, con el Colegio Nacional de Abogados, entre otros grupos. Y yo lo único que podría decir para dar mi opinión sobre lo que pueda o no pasar por estas reuniones es que ya el presidente de la Asamblea, y entiendo que hoy, hoy va a ocurrir eso, vamos a bajar de segundo debate a primer debate para su futuro archivo aproximadamente 15 proyectos de ley cuyos temas no habían sido ampliamente discutidos en primer debate o cuyos temas ya han caducado porque tenían que ver con la etapa más cruda, digamos, de lo que fue la pandemia sanitaria, social y económica que se vivió en el país. Adicional, tengo entendido que el presidente de la asamblea se reunió la semana pasada con los presidentes de las 15 comisiones permanentes para establecer líneas reales de trabajo y que ellos también, los presidentes de comisión, que son al final los que toman la decisión en las comisiones, ellos también sientan la obligación o el compromiso de mantener informados, porque mira, lo que tengo entendido es que a de reuniones, todos los sectores, lo que han pedido es comunicación y que la Asamblea no, como en sus peores épocas, apruebe proyectos de ley, sobre todo proyectos de ley complicados o delicados, en tres días, como lo hacían, ¿no? A las 11.51 de la noche y después a las 12.01 de la, de la medianoche para decir que eran tres días diferentes y sino que comunique y que por lo menos espere. Ahora yo te planteo, esta es la realidad o lo que yo he visto. Ahora el reto cuál es, y usted lo sabe muy bien, que él, como hasta el momento lo ha venido haciendo, el presidente de la asamblea, pueda aguantar la demagogia, el populismo de algunos colegas que se salen con estas Propuestas rocambolescas que no, no llevan un contenido real de política pública y que entonces él como líder, que, que controla la mayoría o por lo menos hasta el momento lo hace, diga, oiga colega, oiga Cabrera, mira, la verdad es que no podemos aprobarte eso porque no es correcto. Y aunque Cabrera llame a la gente y aunque Cabrera haga marchas y aunque Cabrera haga lo que quiera hacer, él debe mantenerse firme en decir, esto no es correcto, por razones objetivas, por supuesto, y poder lograrlo que fue, Es cosas que usualmente un presidente de la asamblea sí, sí, sí. falla en hacer. Flor, pero sí. me preocupa esa información que nos comparte el diputado Juan Diego Vázquez, de que van a bajar a 15 proyectos a primer debate, porque, y, y, y la razón tiene todo el sentido del mundo, ya están desfasados, etc., pero que en esos 15 se vaya la cannabis medicinal, me preocupa. No se va, no se va, no se va. Se va. No se va, se mantiene. No se va, no se va. Sí, sí. Yo creo que sería incoherente y sería tonto con el debido respeto por parte del presidente de la asamblea que presidió esa comisión cuando se discutió este tema en primer debate, decir que fue un proyecto mal consultado. Y por el contrario, yo creo que fue un proyecto muy bien consultado, así que yo creo que él no podría, no podría hacer eso si, si pretende ser coherente consigo mismo por lo menos. Así Ahí. que no, yo creo que de los 15 proyectos, y sé porque hay uno mío, tengo entendido que la gran mayoría, si no todos, están relacionados directa o indirectamente con el tema este de COVID de moratorias, de, de temas de que para radio, para, para bajar los precios en, las, en, las, en los colegios particulares, había uno, había uno para el tema de los chips, a los teléfonos, para el tema del internet, para los niños en la escuela, eran esos temas así, no, no, no, no, no eran temas, digamos, de debate necesario, como usted acaba de mencionar. Diputado, una, una de las cosas que usted le ha caracterizado desde que llegó al puesto, es que es un diputado que lee, se prepara, que estudia y es el tipo de diputado de que necesita este país no lo digo por Juan Diego Vázquez solamente, sino por todos porque primero no todos tienen por qué ser profesionales pero sí todos asumieron una responsabilidad ante el electorado de aspirar a ser diputados y como tal se deben preparar para los temas hace un momento conversábamos con Ricardo Lombana sobre el tema del contrato de panamá Ports eh, Y uno de los hallazgos que él dice haber encontrado en los documentos que le ha entregado es que en algún momento, o algunos directivos, algunos miembros de un directivo de la MP, planteaban que el documento tenía que ir a la Asamblea. El documento no fue a la Asamblea porque aplicaron la cláusula de renovación automática. ¿Qué opinión le merece al diputado Juan Diego Vázquez? ¿Tenía o no tenía que ir a la Asamblea este documento? Mira, esa es una pregunta bien interesante y es una pregunta para la que yo objetivamente hablando pensaría que no hay una respuesta necesariamente correcta, pero ¿qué argumentos o puntos definen esa respuesta? Como bien lo sabemos, para bien o para mal, en el contrato con Panama Ports, que es ley de la República, un contrato ley modificado, creo que en tres ocasiones, se encuentra, sin espacio a dudas, eso yo no lo puedo negar, una cláusula contractual de renovación automática luego de 25 años para 25 años más. Una renovación automática en este o cualquier contrato no significa un nuevo contrato, significa continuar el contrato. Y justo por eso no, no, no habría que entrar a cambiar el contrato o a, no, y no hay actos que lo perfeccionen, salvo, dice el contrato, la verificación del cumplimiento de algunas circunstancias de cumplimiento del mismo contrato. Cuando el contrato ley ha ido a la asamblea, es cuando se le van a hacer adendas, es decir, cambios. Y como es una ley, no es un contrato en el que puede firmar Edwin con Flor porque Edwin y Flor firmaron. No, es un contrato que como hizo la asamblea debe pasar por la asamblea y por supuesto por la empresa que estén de acuerdo con lo que se esté discutiendo en la asamblea porque es una renegociación en todos los sentidos. Por lo que yo tengo entendido, y al final como bien estaba señalando Ricardo Lombana, y como todo el país lo debe saber, estemos a, los que están a favor están a favor, los que estamos, no estamos en contra, pero el tema sin duda ha sido opaco. No hay, mucha, no hay mucha certeza aún con todo y que se han publicado las actas de las discusiones de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que está pagando, de en concepto de qué se está pagando algunas cosas, no hay mucha claridad. Pero lo cierto es que si no se están produciendo cambios al contrato, sino que solo se está renovando el contrato, es mi opinión, lamentable pero, pero objetiva, que no debe ir a la Asamblea. Si por el contrario, como en un momento lo anunciaron algunos miembros del Ejecutivo, se iba a renegociar los porcentajes de ganancia, de utilidades entregados, de, de, de impuestos por el, por el muellaje, creo que le llaman, entre otras cosas, que estén en el contrato, entonces sí habría que hacer una adenda al contrato, lo que sí tendría que pasar indiscutiblemente por la Asamblea. Yo creo que en esa discusión es que, es que se está para dar por perfeccionado el acto que ya la AMP ha anunciado, y por lo que yo he podido leer de lo que la AMP hizo, que fue renovar el contrato, reitero, aunque yo quisiera, no te voy a negar, lamentablemente yo pensaría que la renovación, por renovación como tal, no debe ir a la asamblea. Así te digo que estamos trabajando en la asamblea desde el primero de julio, algunos diputados, porque por supuesto que usted sabe bien que no todos, una oportunidad de citar a la AMP para poder entender todo lo que se ve en la discusión y que el director le rinda cuentas al país directamente y que él nos dé su opinión jurídica sobre si debe o no debe pasar y qué fue lo que se aprobó y no se aprobó en esa junta directiva. El tema es que estamos los panameños asistiendo a, a, a, a varios debates, lamentablemente son al mismo tiempo, entonces no permite que uno concentre en todos al mismo tiempo, sino de uno en uno. Está sí. el caso de Ports, está el caso de NG Power, que creo que usted lo ha mencionado en algún momento correcto, cuando estaba vigente el tema. Lo de las minas. Y todo indica que lo de NG Power ya es un hecho cumplido. Sí. Sí. Y nunca supimos los panameños, nos dijeron que Panamá el Estado panameño es 25%, ¿no? Sí. Accionista, y no sabemos si eso nos ha costado o no. Y está el caso, que ahora se ha puesto más interesante, con el tema de la minería, o de la mina, puntualmente, toda vez que la, el, la Corte ya dijo aquí no hay más nada que discutir. Entonces, son temas muy densos, muy fuertes, de mucho impacto en el Estado panameño, pero el cual Flor como uno siente como que no tiene toda la información en la mano. No, no, y, y les digo y les digo algo y no sé si al final será culpa mía, yo pienso que no, pero yo tampoco. Yo estoy en un lugar donde tomamos decisiones importantes o debemos tomarlas informadas, como decía el profesor, yo tampoco siento que tengo toda la información, porque se está manejando el estado ahora y siempre, ¿no? No voy a decir que es culpa esto del presidente del gobierno, el presidente Cortizo, pero de manera muy opaca. Pero con el tema de la mina yo no sé si estos son rumores políticos o certezas, pero yo sí tengo entendido con el tema de la mina que se va a discutir en la asamblea lo que se va a renegociar con Minera Panamá. Eso sí lo tengo bien entendido en la Comisión de Comercio. Y lo de engie Power, yo sí, ahí como eso es una concesión o como todo el enredo es producto de una concesión, yo sí creo que el Ejecutivo debe buscar la manera, por supuesto legal, de llegar a esos acuerdos, pero al final el acuerdo es, es privado en el sentido que IndiePower power como empresa privada es la que decide qué hacer con esa licencia que se le da a operación. Sin embargo, al Estado estar involucrado en la operación es que hemos los panameños entender, por lo menos en la parte del Estado, si va a haber un costo o no. Hay personas que dicen que no. Hay directivos de la empresa que dicen, perdón, hay personas de la, que dicen que sí, el Estado va a tener que comprar este 25% y hay personas de la empresa, de Any power que dicen que no, que no le va a costar nada al Estado, pero lo cierto es que no va a haber certeza hasta que el Estado publique qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la ventaja real de, de, de esa transacción y de sí. la puesta en marcha de esa planta. Que yo sigo sin entender por qué, o sea, no me molesta que el Estado sea accionista, diputado. a mí no me molesta, está, bueno, está en el juego, es probable. Lo que me molesta es que hay una transacción de millones de millones de dólares de la que a, no cambio, a cambio de una concesión que da el propio Estado. O sea, el Estado Así no tiene es. que quitársela. Así es. No, no, no. Yo no. estoy de acuerdo con usted al 100%. Y el problema, como, como si podemos ponernos de acuerdo en algo aquí, los tres. Es que la, la, el centro del problema en Panamá Port, en Minera Panamá, en Indy Power y en tantas otras cosas es la opacidad del manejo. Y que alrededor de, de esas situaciones porque, económicas, porque son económicas, pero que pueden tener un corte político porque se ejercen desde el Estado, siempre hay, ¿no? Los amigos al poder, los amigos del poder cerca de cada una de las cosas y los rumores de que a qué, a qué diputado, a qué ministro han comprado o de qué ministro votó como en la junta directiva. Y eso es lo triste, ¿no? Que podamos. Que haya un tufillo, como dicen, de que el Estado se maneje de manera opaca, especialmente para cumplir las expectativas, los sueños o los intereses económicos de grupos políticos particulares. Eso es verdaderamente triste. Sí. 758, diputado. Necesito que me dé un minuto para que Flor dé una información y continuar con un, una pregunta o dos preguntas más que le quiero hacer. A la orden, no se preocupe. Gracias. Se informa a la hora en directo. Son las ocho en punto de la mañana en las informaciones a esta hora. Tenemos que el sábado culminó el periodo para llenar el formulario escogiendo entre servicio social o cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, para continuar con el beneficio del vale digital, según lo explicó Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. El 90% de las personas que recibieron el vale en el mes de julio lo recibirán en el mes de agosto detalló que hasta el sábado unas 397 mil personas se inscribieron en los cursos del INADE, 104 mil estarán exentas, entre ellas 99 mil suspendidos, 1900 certificados por Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, 23 mil embarazadas y otros tantos son mayores de 70 años, mientras que 174 mil personas realizarán el servicio social. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora en directo. Panamá en directo. De regreso, son las 8 con un minuto de la mañana, profesor. Quería preguntar al diputado Juan Diego que justamente poniendo el pie en el estribo con este tema de g Power por de la minería. ¿Será posible que el diputado Juan Diego Vázquez y otros más? Porque, él, lamentablemente, así como los hay responsables, me refiero a diputados, también los hay irresponsables, o también los hay los que nada más van a calentar la silla. Ustedes... Acá... Que es peor, ¿no? Y <risa> No, se, no estará llegando el momento que la asamblea ojalá pudiera empinarse y decir, espérate, espérate. Yo no voy a hablar de Panamá, por, yo voy a hablar de una ley marco para que regule todo el tema portuario y no tengamos que estar viniendo aquí cada, a la asamblea por cada, por cada puerto que se construye. Yo voy a ir a hacer la ley marco de la minería para que no tenga que venir aquí a la asamblea cada contrato ley que haya una explotación minera si es que los panameños queremos tener protección minera. y así por el estilo ¿no? como que ya va llegando el momento que el país se en en eso, porque usted y yo sabemos el riesgo que hay y me refiero al riesgo reputacional para la asamblea cada vez que un contrato ley va al hemiciclo el, y me refiero al riesgo reputacional desde el punto de vista del rumor que cor yo me acuerdo de estos diputado cuando la administración del presidente Endara en, en, ese, en medio de ese quinquenio, finalizó el contrato ley que daba vigencia a la refinería Panamá, que era propiedad de Texaco, y fueron a la asamblea a discutir el contrato ley. Y en, fíjense qué quinquenio estoy hablando, hace 30 años, y el rumor circuló de que había... Yo no, nunca supe si fue verdad o fue mentira, pero la especie de que circulaba plata, de que unos diputados o legisladores de aquella época le daban estaciones de gasolina y etcétera, y el, y el contrato de ley pasó a regañadientes y hubo un debate intenso. Entonces, no puede ser que cada vez que hay un contrato de ley, el fantasma de la corrupción se apodera del hemiciclo legislativo, con verdad o con mentira. Mientras que si hacemos leyes, marcos que regulan toda la actividad, esta, aquella y la otra, no estamos expuestos a esto. Mire, ese es un buen punto y es, yo creo que es algo que en efecto la Asamblea debe comprometerse. Lo cierto es, y usted lo sabe muy bien también, yo no estoy seguro, bueno, me, o sea, me, o sea, yo sé que no somos la mayoría en la Asamblea los que estamos dispuestos a hacer regulaciones complejas como estas y que se hagan de manera correcta, y ese es el meollo del asunto. O sea, al final una propuesta de ley general de puertos o de ley general de minas, como usted dice, si al final se quiere hacer eso, no estoy seguro si el resultado en la asamblea va a ser mejor de lo que hay ahora. Pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo para poder regular esto, porque en efecto, como usted lo ha planteado, gran parte de la discusión con el tema de Panama Ports siempre ha sido que unos puertos tenían unas condiciones, otros puertos tenían otra, y que esto y que lo otro, y la equiparación y lo demás, cuando al final siempre debió manejarse todo de la misma manera, y siempre debió asegurarse para el Estado una mínima, porque ahí sí puede haber más, pero por lo menos una mínima ganancia conforme a lo que se estaba entregando, que son los, la concesión, el permiso, la autorización para explotar lo que es de los panameños, lo que es del Estado panameño. Entonces no, son, no, no es poca cosa. Entonces yo sí creo que es una propuesta compleja, como le dije inicio, eh, hace un momento, yo sí entiendo que del Ejecutivo va a venir una ley general eh, de minas y que va a ir para la Comisión de Comercio, y yo creo que allí la Asamblea debe caracterizarse, jugar un rol importante y asegurar ganancias mínimas para esto. Yo, y lo digo, soy del criterio que en Panamá no debe haber minería a cielo abierto, lo digo con claridad, sin embargo, si la Asamblea, que, tiene una, que manda por una mayoría, insiste en que este tema y otros sean revisados, que por lo menos los que estén de acuerdo con esta... Actividad que nos trae, en mi opinión, más perjuicio que beneficios, por lo menos aseguren que el beneficio económico para el país sea suficiente para intentar, y debo intentar porque no se logra desde mi opinión, mitigar los daños que se tiene para, para, para con el Estado panameño y su naturaleza. Buen sí, punto. Sí. Ojalá que así fuera el debate. ¿no? Ojalá. Hay muchos temas pendientes con el diputado profesor, amigos oyentes, el tema de las reformas al reglamento interno de la asamblea, que fue uno de los puntos que Oye, eh, esa es una buena pregunta, porque tengo que algo que anunciar ahí. Asamblea en su discurso del primero de julio. Miren, eh, en la comisión de credenciales hizo una subcomisión hace dos semanas, me parece, en la que me colocaron, y mañana, a las dos de la tarde, en la asamblea, en un salón del cuarto piso de la comisión de credenciales, vamos a hacer una consulta pública en la que las personas van a poder asistir y dar su opinión sobre qué debe contemplar o no el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea. Luego de esta consulta pública, vamos a los subcomisionados, que somos mi persona, Bernardino González, quien, quien preside la subcomisión, y Lilia Batista, a hacer el informe de la subcomisión y entregar una nueva propuesta de texto único el día miércoles, o sea, el día siguiente de mañana, a la comisión que preside Leandro Ávila para entonces discutir o aprobar ese texto único y. Y bueno, ver que el reglamento continúe su, su camino. Yo yo mantengo la, las mismas luchas que mantenía desde antes de ser diputado, que es el tema, como le dije al profesor antes en broma y en serio, ese que no va, no puede cobrar. O sea, eso no es justo y establecer reglas claras en las licencias y que sea como las personas. Usted tiene licencia por maternidad, por enfermedad, en este caso los diputados sí habría que ser justo e incluir algo como de misión oficial, pero que esté bien regulado y que sea para misiones al extranjero, que sean parte de la función o misiones con comisiones. Yo recuerdo algo que sí me parece injusto, y es que cuando los diputados de la Comisión de Gobierno el primer año daban giras alrededor del país para ver el tema de la Constitución cuando el presidente Cortizo presentó la propuesta esos diputados que estaban trabajando en las comisiones de gobierno, en el pleno aparecían ausentes, y ahí yo sí no estoy de acuerdo, porque al final usted está cumpliendo una función legislativa, y ahí habría que revisar bien el reglamento que contempla, y otra serie de cosas como para proteger la votación electrónica y la publicación de estos resultados, aunque ya son públicos, y digitalizar la asamblea lo más posible para acabar, no solamente con la opacidad con la que hoy vivimos, sino con el gasto desenfrenado en papel, en impresora y en otra serie de cosas que han quedado en el pasado y que además son contaminantes. Sería un intento más, ojalá que haya la voluntad en esta oportunidad. Hay preguntas a través de nuestra línea del WhatsApp, el 6585-7122, 6585-7122. Nos preguntan sobre la opinión del diputado Vázquez en cuanto al proyecto del diputado Pineda sobre la eliminación del récord policivo. Pensé que me ibas a preguntar del otro. Yo el del récord policivo, no te miento, no lo he leído porque como lo acaban de presentar no los publican todavía y no va a discusión, pero puedo decir varias cosas. Uno, esos proyectos que ha presentado todos por su naturaleza van a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, comisión en la que yo formo parte. Dos, para los temas del Código Penal y procesal Penal, el año pasado cuando Crispiano Adames presidía gobierno, la Comisión de Gobierno, él creó una subcomisión que me permitió a mí encabezar para analizar el tema de las modificaciones a los códigos penal y procesal penal, y lo hicimos de una manera bien científica, con más de 30 invitados e instituciones y todo lo demás, y él hoy conversó con el presidente de la comisión, Víctor Castillo, ahora presidente, y le dijo que regresáramos a la subcomisión, por lo que todo lo que se discute del código penal y procesal penal va directo a una subcomisión en la que lo vamos a discutir profundamente y que salga en una sola línea con el Código Penal y Procesal Penal. Lo que yo he escuchado ahora para responder la pregunta del récord policivo tiene que ver no con eliminarlo, porque eso sería una idea bastante rocambolesca, bastante traída de los cabellos, lo que entiendo es que él quiere plantear que en vez de que el... Él... porque bueno, eso hay que dejarlo claro, el récord policivo lo ha buscado personas que han sido condenadas y que no han sido condenadas. Lo que quiere decir es que el que busca el empleo, o sea, el potencial empleado o el que aplica para un trabajo, no sea el que hace el trámite, que a veces es muy engorroso en la DIJ, sino que sea el empleador al que se le habilite una plataforma o un mecanismo para solicitar el récord cohesivo y ya con el contenido decidir sobre mm. lo que haga o no haga. Yo sí voy a decir algo muy claramente. Y lo mismo que voy a decir aquí se lo he hecho al colega Pineda con los dos proyectos, porque según él tiene la misma... La misma motivación y lo voy a dejar muy claro. Yo soy un fiel creyente en la necesidad de la resocialización en los centros penitenciarios panameños. Y voy a explicar por qué rapidito. Disculpe lo dice la Constitución, ¿Lo dice la Constitución. Pero es que no solo eso, profesor, es que la Constitución al final como un todo, así como habla de resocializar, no permite la pena de muerte y establece máximos de pena que comparado con otros países, ojo, no voy decir si es bueno o es malo, comparado con otros países es relativamente bajo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podríamos, y la cifra debe estar por ahí, la puedo buscar, pero yo me atrevería a decir que 90%, si no más, de las personas que quedan detenidas salen. Y digo 90% porque bueno habrá una cantidad que intenten fugarse y vuelven a entrar, por así decirlo, habrá un porcentaje que fallezcan de diversas razones. Sabemos que hay hechos violentos, pero también hay hechos de salud pública que ocurren en, la, en los centros de detención. Pero el 90% o más salen. Yo me pregunto, esa gente que sabemos que va a salir, ¿cómo queremos que salga? ¿Resentida? No. ¿Conociendo más de delitos? ¿Odiando a la sociedad? ¿Odiando a los panameños? ¿O queremos que salgan resocializadas? O sea, al final se ha creado un estigma porque bueno, no somos todos, y yo me incluyo, gracias a Dios, no somos todos los panameños que tenemos a un familiar, a una persona cercana, detenida, o que ha pagado condena, pero al final, y, y se vuelve un debate muy pasional, porque es apasionado, hay personas que creen que no, a, a las personas detenidas hay que cerrarlos, y botar la llave, y botar el candado, y, y si podemos quemar las, las cárceles, quemémoslas. Pero tenemos que entender que hay que verificar con claridad que se dé una verdadera resocialización. Yo hoy, hoy... No puedo culpar en todos los casos a una empresa o al gobierno inclusive por querer protegerse a algunas personas que salen de las cárceles y salen menos sociales de lo que eran antes de entrar. Sin embargo, tenemos que fortalecer la resocialización. Y esa clase de proyectos yo los voy a apoyar, pero bien construidos. Y yo creo que lo que le ha faltado al El colega problema. es esa claridad científica y criminológica a la hora de plantear los proyectos. El problema que le ha pasado al diputado Pineda, y nos quedamos aquí a, a analizar al diputado no no es eso, pero el problema que él ha tenido con ese proyecto que parece tener buena intención, me refiero a lo del récord policivo en cuanto a estigmatizar a la persona sí, porque a veces la persona queda estigmatizada y resulta que claro. si hay gente que sí se resocializa claro. o fíjese diputado, hay gente que no es que, no es que el sistema lo resocializa hay gente que sí reconoce que actuó mal y que en virtud de que reconoce que actuó mal enmienda, perfecto lamentablemente esos son los menos y es cierto lo que dice el diputado Flor muchos de esos panameños y panameñas salen de las cárceles peor que como entraron desde el punto de vista de actitud pero qué pasa con el, la propuesta del diputado Pineda que la propuesta anterior de eliminar las penas accesorias hace que mentalmente uno diga eh, espérate, ¿cómo quieres que yo te haga caso a la buena voluntad del récord policivo si me estás queriendo eliminar penas accesoria Evidentemente para beneficiar al expresidente Martínez. Entonces, la discusión se cae. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso le digo, yo lo he dicho varias veces. Uno, no depende de mí, lo que para bien o para mal, es lo que un proyecto en la asamblea o en la comisión sea o no aprobado, porque yo en la comisión soy un voto de nueve. En la subcomisión soy un voto de tres y en el pleno soy uno de 71. Sin embargo, yo sí pienso que esas modificaciones y mira, al final estas que ha presentado él han sonado mucho por, como dice el profesor, la intencionalidad que puede tener detrás. Sin embargo, ustedes no tienen idea y lo digo con respecto a mis colegas, no dentro de todo, porque al final nos hemos ganado el derecho de presentar proyectos de ley o anteproyectos de ley, mejor dicho, pero ustedes no tienen idea las propuestas legislativas de Código Penal y Procesal Penal que yo he visto. Nada más yo, pues, en estos dos años, y que me ha tocado, como les digo, tener la discusión, a mí me ha tocado analizar más de 25 propuestas. Y a veces los colegas, que es la parte triste, y lo que yo sé, lo que dice el profesor es cierto, ¿no? Tenemos que prepararnos para el trabajo que estamos haciendo de ser diputados porque no es cualquier cosa. Y el Código Penal y Procesal Penal, la ley penal, es una ley muy específica muy técnica y que requiere no solamente de conocimiento en derecho, sino que la ley penal debe venir de una política criminal, que debe venir de insumos criminológicos. Entonces, el que no, sé, no le importa enterarse de esos conceptos básicos de criminología, de cómo debe operar una política criminal y entonces cómo opera la base de la dogmática penal según el derecho penal, yo creo que es un poco irresponsable. No puedo decir que no es legítimo porque somos diputados al final todos, pero sí es un poco irresponsable entrar a modificar código penal y Procesal penal sin el mínimo entendimiento de cómo, para qué y cuándo debe o no debe funcionar. Y yo sí quiero algo muy en claro. Yo me comprometo en la medida de lo posible y de lo que llegue a mis manos si es que se perfecciona lo que el presidente de la asamblea ya ha anunciado y es que me deben ratificar como presidente de esa subcomisión de estudio del Código Penal y Procesal Penal a que los estudios se hagan de la manera más científica posible. Pero quiero dejar algo muy en claro, como lo he hecho con el presidente de la Asamblea y con otras personas que tienen liderazgo en la Asamblea. A lo que no podemos tenerle miedo es a la discusión de una reforma penal y Procesal Penal, porque desde mi concepto es necesaria. Quizá si hay que hacerla bien y con discusión, por supuesto. ¿Que se tiene que tomarnos tiempo para aclarar que vamos a cambiar y que no? Por supuesto. ¿Que la ciudadanía debe participar? Por supuesto. Pero no podemos, sobre texto de los posibles temores de lo que pueda cambiarse, no discutir el Código Penal, porque es un Código Penal defasado, que viene de 2007. Y aunque se le han hecho cambios, no son necesariamente cambios positivos los que se han hecho, y tenemos que arreglar la justicia penal. Porque quien diga que funciona, está sin duda equivocado. Entonces tenemos que entrar a ver eso y entrar a regular entre otras cosas, los delitos nuevos que en el 2007 no existían y del que hoy somos víctima la mayoría de la población así que en esa línea van a contar conmigo y ojalá podamos verlo, pero bueno como ustedes saben, la Comisión de Gobierno pronto va a empezar a enfrentar el reto que tiene, de los retos más importantes de los cinco años que son las reformas electorales Bueno